Americanino presenta Surco en Rock and Pop Soy Cristóbal Valdés eh, Yo me dedico a promover la fotografía análoga ya hace ocho años Estoy de independiente desde esa época y, y en este último año estoy con un proyecto nuevo Que es un laboratorio fotográfico Que se llama Amigo Y que busca como reencantar a la gente con el tema del papel Tengo este link fuerte con la fotografía análoga eh, era lógico en algún punto hacer un paso a la parte análoga en la música y también explorando y buscando cosas nuevas porque dentro de lo que es la música eh, en vinilo lo que me gusta a mí es obviamente el sonido eh, y, el, y el tema mismo de la experiencia que es como el paralelo que yo hago con la fotografía Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy el fundador de Migo y Lomo Chile, Cristóbal Valdés. El tema de las carátulas, sin lugar a duda pesa, ¿eh? porque, porque es imagen. Las cosas entran mucho por la vista, entonces... Eh, y yo con este vínculo con la fotografía, de todas maneras. O sea, por ahí hay algunos de los discos que voy a mostrar que, que tú miráis la foto y como que te tienta a tenerlo, de todas maneras. Mi forma de enfrentar la música... No es la del coleccionista o el del experto, mejor dicho. Eh, yo nunca he sido como el fan número uno de una banda así que tengo todos sus discos y, y me muero por ir al concierto. Y también una... Un interés permanente de buscar, y, y de buscar cosas nuevas, que pueden ser cosas nuevas para mí y que son antiguas, o cosas que están sucediendo ahora y que, que, que pueden ser sonidos diferentes, porque al final en la música me gusta eso, me gusta el sonido, me gusta eh, los ritmos, entonces... Americanino presentó Surco en Rock and Pop.